¿Qué tal amigos de este país en el que nos encanta tomarnos la justicia por nuestras propias manos? El día de hoy vamos a hablar de la medida que tomó el propietario del inmueble que ocupa Jenny Ambuila Chará para impedirle entrar al inmueble y pudiera cumplir allí la detención domiciliaria que fue dictada en su contra o a su favor y todo por haberse ido a gastar la plática de los colombianos a Miami. Entonces, si tú eres propietario de un inmueble, agárrate del asiento y bienvenido a Derecho Inmobiliario. ¿Recuerdan esa frase que utilizan los noticieros cuando en la calle las personas quieren linchar a un ladrón? Vías de hecho. Pues eso fue precisamente lo que hizo el propietario del inmueble que ocupa nuestra famosa amiga Jenny ambuila Jara. Pero hay algo que no podemos olvidar nunca, es que los delincuentes o los presuntos delincuentes también tienen derechos, y es que un inquilino que no paga la renta, como en el caso de la familia de Jenny Ambuila, solo es posible sacarlo a través de un proceso judicial de restitución de inmueble, es decir, tiene que mediar una sentencia emitida por un juez de la república donde le ordena el lanzamiento. Esto no es posible a través de la fuerza que quieren ejercer algunos propietarios de los inmuebles cuando el inquilino no paga. Supongamos que yo soy un arrendatario y yo voy llegando al inmueble que tengo alquilado y cuando voy acercándome al inmueble me doy cuenta que allí está el propietario y el propietario me está impidiendo el paso para ingresar al inmueble que es de su propiedad. En este caso, yo no me voy a poner a pelear con el propietario. ¿Para qué? A mí no me gustan las vías. De hecho, para eso tengo la ley que está a favor mío como arrendatario incumplido. Para eso está el código de policía que señala que este tipo de comportamientos atentan contra la tenencia del inmueble. Entonces, me voy para la inspección de policía tal como lo hizo la familia de Jenny. Eh, pues le digo Jenny porque ya le tengo confianza con, tanto, con tanta noticia y con tanta publicación en redes sociales y entonces inicio una acción de perturbación de la tenencia del inmueble con lo que busco la protección del arrendamiento a través de una medida correctiva de restitución del inmueble al inquilino de esta manera se restablecen y se restituyen las cosas al estado anterior como cuando no existía esa perturbación Señor propietario, sí, yo sé, da mucha rabia ver que en algunas oportunidades los inquilinos incumplidos hasta se burlan por no pagarle el arrendamiento. Pero si usted se pone con medidas como impedirle el ingreso al inmueble, no va a servir de nada. Ahora, si usted de pronto le da por cortarle los servicios públicos al inquilino para ver si así se va, se puede meter en un verdadero problema, recuerdo el caso de una persona que cortó los servicios públicos y se le, los, uh, se le apagaron los aparatos eléctricos que tenían de una persona al interior de ese inmueble, no se vayan a meter en problemas. Ya para concluir este video solo resta decir que la inspectora de policía tenía toda la autoridad y sobre todo la razón para permitir a la familia de Jenny Ambuilachara a ingresar al inmueble independientemente que esté o no esté en Mora. Bueno amigos, déjenme en sus comentarios aquí abajo. No olviden suscribirse a este canal, activar la campana de notificaciones, compartir este video, darle like y seguirme en redes sociales. Nos vemos el próximo miércoles con un nuevo video en Derecho Inmobiliario.